En la madrugada de hoy me hicieron un robo a mi vehículo en la avenida Libertad. ¿Cómo pasó esto? Eh, yo tengo video, lo voy a mandar a, a ustedes y a la prensa para que tomen cartas en el asunto, las autoridades, que imagínense ustedes, gente de trabajo y imagínense. ¿Y qué, qué, qué, ¿Qué decir justamente de esta ola de robo que se ha incrementado? Bueno, las autoridades que tomen cartas en el asunto. ¿El, ¿El valor de esa batería te cuesta? Eh, 12 mil pesos. Wow. Sí, más una bomba eléctrica de, de llenar vehículos y por suerte no me llevaron cuatro baterías de inversor que yo tengo ahí. ¿Y los daños causados a tu vehículo qué hicieron? Le debarataron el cristal. ¿Qué utilizaron para hacerlo? Eh, como un cuchillo, ¿Cómo esto, A las 3 de la mañana más o menos. 3 de, 3 de la madrugada. El valor, de lo llevados lo y llevado, de los rotos, cuánto, cuánto vale. Más o menos? Uno. 15 mil pesos. Son sí. constantes. ¿sí? O sea, fuera parte del cristal. Son constantes los robos en esa zona. Me imagino que sí. Bueno, sí. ¿Tu nombre completo, hermano? Edwin Antonio Meléndez. ¿Dónde puede Edwin? Avenida Libertad entre la Inver y la José Reyes.